A rifano, amo a amo a rifarnos. F. Contreras316. Contreras, ¿cómo estás, hermano? Hola, ahora sí. Derek Dallas, va a ser un mero trámite. Alex-Cap7. Yo espero que Dice. sí, hermano. Buena noche, Buenas noches, bro. Alexandre. Buenas noches, Mi buen Alex, ¿cómo estás? Dice. Buenas noches, yo ando Chido, ¿tú oh. qué tal? O oh, andamos. Saludos a ambos al buen F. Contreras y al buen este Alex Cap. Ahora sí, Derek Dallas va a ser un mero trámite. Este, pues es que Derek Carr no va a jugar, ¿no? Es lo que están diciendo todos. Que lo van a benchear. No sé si fue porque fue Día de los Alex Santos Inocentes o porque 7. sí. Dice, todo bien. Qué chido, hermano. Qué chido, mi, mi buen Alex. Este, pues vamos a jugar el juego. Bueno, saludo aquí a, a YouTube. Saludamos a Twitch. Y pues vamos a jugar el juego contra Las Vegas Raiders. Vamos a sentarle a Ah, no, no puedo modificar de ellos su alineación, la mía, sí. Meteremos al señor Brock Purdy. Este, y pues ahí vamos, gifándonos con el señor relevante, más que relevante, señores Alex y señoras. Pío, bajo cap 7. Dice. Saludos, YouTube. Saludos F. a YouTube. Contreras 316. <coughs> Dice. Es buen juego para dar algo de rotación y descansar un poco a los averiados. De acuerdo, mi buen F. Contreras. Yo creo que... Sí y no, o sea sí, sí porque hay que, eh, o sea, hay que guardarnos, hay que protegernos para los playoffs, pero no podemos perder el ritmo, insisto, no podemos empezar a, a, a descansar mucho tiempo a los jugadores porque pueden perder este ritmo, esta inercia que llevan. Y recordemos que todavía estamos peleando por subir al segundo lugar de la conferencia y chance y hasta el primero, ¿eh? O sea, uno no sabe. Filadelfia, dicen que Jalen Hortz sí puede jugar contra Santos, chance, pero igual y si lo sientan, entonces por ahí las Águilas podrían, no sé, perder los últimos que les quedan, no sé, no sabes qué puede pasar, pero lo de Minnesota podría darse si le ganamos a los Raiders, este, y pierden contra Green Bay, que algo podría pasar ahí y los y los Vikingos llevan dos veces que se salvan, yo creo que ya la tercera de la vencida van a perder contra F. Green Contreras Bay. 316, dice. ...sin bajar la intensidad... ...me refiero a bajar el número de snaps de los que están algo tocados... ...sería lo ideal Al mi profesor. hermano... ...dice... ...venga Pablo... ...saludos Antonio So, gracias por estar aquí en la transmisión... ...sí, sí, sí... <ríe> ...entiendo tu punto y yo estoy de acuerdo... ...pero depende cómo se vaya dando el juego, ¿no? ...si por ahí ya vamos ganando como la semana pasada ya para Holgadón... ...pues órale, ¿no? ...a sentar a jugadores y a... ...y a jugar, a darle rotación a otros... Pero si está peleado, que ojalá que no, pues no podemos confiarnos, ¿no? Yo creo que esa es la onda. Yo así lo veo. No puedo sentar a Derek Kark pero sí puedo sentar al señor Jimmy Garoppolo. Y lo vamos a hacer. Vamos a sentar a, al gallo pollo. Vamos a meter a Brooke Purdy. Está. Sí, señor. Primero 10, según mi análisis de los Vegas lanzan mucho. Juan-pablo-1085 -bajo -bajo Dice. ¿Qué onda, Pablo? F. Contreras 316. ¿Qué onda mi buen mi Juan Pablo? ¿Crees que nos convenga el C2? La idea es que el Trabuco Águilas nos toque en la final de conferencia o no. Pues sí, sí, de hecho sí, eso eso estaba yo analizando dije... ¿Qué tanto nos convendría enfrentarnos a los Gigantes o a Washington? Y tal vez pasar en el Divisional contra Vaqueros o Minnesota, ¿qué nos convendría más? ¿Dónde, papá? Yo no sabía, ¿ustedes sabían que este Jacobs es el líder corredor de la NFL? Un dato que sí me sorprendió de los Raiders, no lo había checado. Sí, pues van a correr, van a correr con Jacobs. to Contreras 316. Dice, me imagino que con su QB2 van a darle más al juego terrestre. Seguramente, hermano. Me agarraron, ah. Y ahí está, las dos armas con las que creo que nos van a estar atacando, ¿no? Jacobs y Adams. Por ahí va a ser la onda. <coughs> Ay, si sí lo alcanzó a sacar y le pegué con bosa F. Contreras 316 Dice Yo pienso que vamos a tratar de darle más juego a Ayrou Para que llegue a las mil. No, no, no. Ojalá, lleva a que ya, ya, ya está en las 800 y cacho, no me Contreras. Ojalá que se pueda llegar a las mil yarditas el buen Ayuk. <risa> Oh, Wheeler también, ahí está. Ah, no, otro. F. Contreras, 316. Dice. Lleva 855. Pues a 150 yardas sí las podría lograr, ¿eh? ¡Ah! Sí, Ya lo tenía 145 yardas. Yo creo que sí, no es nada este, descabellado pensar en que lo pueda lograr. No, lo pegaron primero a los Raiders. Ni agarraron mal parado. F. Contreras 316 Dice Que arrastrada nos dieron en su primer drive Si sí, gacho hermano La neta sí Estuvo gacho Vamos a ver a Purdy Ahí viene el señor Purdy Esos son mis números no Mucho más pobres que los de la realidad Increíblemente Venga, venga, venga, venga, venga. Estos son buenos contra la corrida, pero no son buenos contra el pase en la vida real. Aquí no sé. Está. Hablando de Brandon Ayuk, ahí está, cuatro yarditas. Trayvon up to make the play defensively. Second and six. ya te había hecho el corte. Ah. ¡Ah! bien ahí está pordí jaja bien Casaplutas 40 y 30 ¿Qué onda? mi Casaplutas plutas con estas Saludos hermanillos, saludos. Qué chido que andan aquí, saludando a toda la bandera, Twitchera y YouTubera. Esa me gusta, esa me gusta. Oh, oh no, creo que se la puedo cambiar, sí. Mejor. Ahí está, casi tercera y dos. Primero y 10 señores Sí, ahí vamos, ahí vamos también Carburando bien Que No sé por qué Divo no está No parece lastimado Sí, a ver, déjenme de ver Tengo esa duda No sé por qué Divo no aparece ¿Estará lastimado? ¿Me lo habrán cambiado? Ah, está lesionado No lo puedo creer Con razón Y luego ni a McCaffrey Tengo F. Contreras 316 Dice Díganme Masoquista, pero a veces extraño La temporada pasada que jugamos Playoffs desde la semana 8 Y con finales del infarto Sí, es lo que yo les comentaba En, el, F. en, F. en la plática 316, post partido En el podcast creo que fue Como que no me embona esto De estar tan relajado Ya nos acostumbramos a la <ríe> Al sufrimiento carnal pero es lo que les mencionaba como que ha bajado un poco la intensidad en cuestión en ese sentido también para la afición no es lo mismo ya tener solucionada la temporada que estaba estar peleando no temporadas pasadas así fue desde 2019 2020 <risa> esta, primero y gol sí señor. Cazapitas 42. 40 casi, casi, casi. segundo igual. <coughs> ya nos tocaba que nuestros <coughs> Niners nos dieran un temporada ni sin tener que estar batallando para entrar a playoffs. Jajaja. Sí, la última vez que eso pasó fue en 2019. Que, ah, no, cierto. Todavía hasta la última semana la sufrimos. 2020, pues ni cosquillas le hicimos a nadie. Y. y 2021 sufrimos un montón ahí está, ahí está ay no puede ser que Aaron Banks no haya bloqueado, ahí lo tenía pausa de los dos minutos no puedo creerlo Está Carl Jusik, sí señor. Pero disfrutemos la tranquilidad de saber que no hay. Y aún así, yo contra Washington me, me tensé y me, me puse todo nervioso y, y, y así todo mal en la primera mitad que íbamos 7-7. Dije, ah, porque yo sí todavía pienso que podemos subir al segundo sit. Lo conveniente del segundo sit, más allá de a quien enfrentemos. Entonces, es que es jugar dos partidos en casa, ¿no? El wild card y el divisional. Y a menos que nos tocara Filadelfia en la final, pues iríamos a visitar. Pero si no, podríamos recibir todos los playoffs en casa. Eso es por lo que es interesante subir al, al segundo sit. Por ahí alguien des, despacha a las águilas y ya la armamos. <coughs> seven, seven Ofensivas largas, ¿eh? Las de los dos to globally turn this and the football will come out to the 25. Well we're probably not the first but all of us at EA Sports certainly want to wish you and yours a happy and prosperous new year and es Contreras 316 Dice a las águilas menos potentes independiente que este Tiene muy buena ofensiva, una ofensiva asesina Pero la neta es que su defensa... No, o sea, sí también está fuerte, pero no ha enfrentado a los rivales que nosotros. Ese es el punto con ellos. Ahí <risa> estaba Fred Warner. Ya pidieron tiempo, ya pidieron tiempo la dificultad del calendario de las águilas fue la 28 más difícil la de San Francisco la tercera fue la, temporada, te, la tercera temporada más difícil de la liga Hasta ahí papá ufanga ufanga Está bien. el Mosley. Bien, la defensa. Sí, señor. El Contreras 316. Dice. Pero esta temporada hemos viajado poco y eso nos ha favorecido mucho, en mi opinión. Pues sí, digamos que el viaje más largo fue a México. <risa> The hecho and gives them a chance to react and make a play on the football and they take one of those away. <risa> first down it's Purdue. They'll run the screen with Mitchell. <risa> the 49ers now going to use the first of their timeouts as they'll stop it with just over 40 seconds to go in the first half. Cazaputas 40 y 230. Dice, yo siento que un Kansas, Bills, Bengolis o los mismos Niners pueden hacer papilla a las águilas, en mi humilde opinión. También yo juego muy fuerte al equipo, neta. No, por favor. <tose> Casi me la intercepta. <tose> yo digo que también, yo siento que estamos a un nivel bastante, bastante perro, la neta, yo sí siento que el equipo está para, para algo muy cañón F. Contreras 316 dice yo veo a los Bills de los menos equilibrados es que se están desinflando varios equipos hermano el tiempo fuera bien el tiempo fuera bien F. Contreras 316. Dice. Y los jefes no traen defensa. Si jugamos hoy, no nos violaron como lo hicieron. Sí. Sí, no, porque aparte nosotros teníamos mucha gente lastimada, hermano, mucha. <tose> F. Contreras 316 dice: Además, ese juego fue la bisagra. El equipo se despertó con ese bajón a tierra. Sí. Sí, la neta es que ese aterrizón nos vino excelente porque ya a partir de ahí los Niners se conectaron y lo empezaron a hacer muy, muy, realmente muy bien. executed it to perfection. Casaplutas 40 y 230. Dice: El juego contra Kansas lo vi manchado por las lesiones y también por los fantasmas del Super Bowl 54. Parte y parte mi casaplutas, pero sí fue más las lesiones. Yo siento que sí fueron más las lesiones lo que nos jodió la vida en aquel partido. That's the reason why. What we just saw shedding those tackles, and that's what they're used to doing. It is, and it starts at the beginning of the play. A one on one matchup with someone trying to cover them, but they also like those one on ones downfield after the catch when they're running with the ball. They think they're going to win those too. Screenplay setting it up for Mitchell. Ya vamos por el gol de Campos sí, Y ya, ya ahí muere Al fin yo recibo Ah, todavía quieren intentar una jugada más Podría ser, va Vamos a intentarlo. Vamos a intentar ¡Touchdown! ¡Ay, no! ¡Oh, pensé que era touchdown! Ah. Ya, gol de campo. Ahí está. Sí, señor. <coughs> ¿Por qué pasan a Lance? Y el chido este es. es. es. Purdy. Vámonos a la segunda mitad. Venga, venga, venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga first to begin this third quarter their defense has done the job now it's the offense's turn as they've got it first and ten and start out here with the jet... Chí, ¿por qué no lo bloqueó ahí e. Croft? Mm. Max Crosby the one who got in there for the stop let's just make this one succinct nice job they're all 11 guys on defense están estamos llegando de volada <tose> <tose> <tose> ya se me complicó este drive <tose> Sí, señor Dark Suga. Dice: ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué onda Dark Suga? ¿Cómo estás, hermano? Milagroso, que andas por acá? Yo, bien, hermano, aquí jugando ya la simulation. Sí señor, tres yarditas Estaba cerrada para la corrida De la jugada Juan guión bajo Pablo guión bajo 10.85 Dice Como ves la mancuerna que está haciendo Perdi con Kittel Excelente hermano Dice, Voza defensivo de la semana de nuevo. No, esa, esa mancuerna se están entendiendo muy bien. Yo siento que de los que más extrañan a, o extrañaban a, a Garopolo era, era Kill. Yo siento que ya no lo está extrañando tanto, la neta. Y Bosa, así defensivo de la semana y va para MVP, o sea, para jugar jugador defensivo del año. Y no veo por qué no lo dijo Kirel en la conferencia. Yo no sé por qué no podría ser considerado para MVP. vos viendo todo lo que está haciendo el señor, neta. Es una cosa bestial lo, de lo del señor eh, de Nick Bosa René dice Saludos hasta que me dio tiempo estar aquí de nuevo Qué chido mi René, qué chido que andas aquí Después de un buen rato Touchdown ¡Sí, señor! ¡Touchdown, <risa> Touchdown Brandon A. Uke. Ahí el bloqueo Banks. Vean, salieron bien los bloqueos. Ahí lo soltó quien McLeod, pero bueno, dio chance. Ahí está el festejo de Purdy. <risa> y sí festeja, ¿sí? Casapistas 40 y 2.30. Dice A vos a esta temporada solo lo han detenido con doble bloqueo o con holdings jajaja. Te okay, digo, si ¿sí marcaran todos los holdings, dice. no manches. Si el trabajo no me dejaba. Pues qué chido, hermano, no sé si antes desde vacaciones mi en René. O ya saliste, pero qué chido cansaqué. Estaba viendo unos igu. Unos que unos highlights, ¿qué estabas viendo, hermano? Cuéntame. No salió Y van ganando los vikingos Ahí tienen que ganar los Packers ¿Qué nos recomienda de Michael Ryan Quiero cubrir Flats Esa ¿Dónde, papá? ¿Dónde? Bien, ahí quien lo se tiró bien. Dark Sugar dice: Y Ayuk y lo comparan con Davante por su forma de moverse entre la defensa. Se creó una mu unas muy, pero muy, de verdad, muy buenas rutas el señor Ayuk, hermano viendo unos videos de las, las trayectorias que ha estado corriendo. No man, les, les quiebra la cintura, los deja pasmados a los esquineros. Ay. Ah, ya para qué les digo. Ahora sí reaccionó la máquina. Siempre se salen ahí. That sí, está ahí papá. a René Dice Esperemos que Green Bay nos ayude Y ganándole a Elvi mejoramos posición Ojalá hermano Estaría genial Eso es lo que yo espero este domingo Jugamos a la misma hora Entonces vamos a tener que estar pendiente A los dos este Marcadores Ande papá, así con Kinlo. continue oh, play play calls screens draws casi me la llevaba con cool sharpies guards to use y <tose> Dice, hay un que es de los jugadores que en un sistema más explosivo y vertical Doria aún más miedo del que ya y lo más probable es que estuviera en el top 5 de Yards por recepción. De acuerdo, si fuera una ofensiva más aérea, más agresiva, podría ser... No, yo no me la voy a comer porque siento que se la van a jugar, yo siento. Está muy lejos ahí. ¡Lo sabía! ¡Sí! Sí, yo tal vez en un equipo como Tampa o tal vez en un equipo como Miami o como... Kansas podría tener muchos mejores números. Porque es un receptorazo neta. Dark Sugar Dice. Por eso estaba bien triste cuando se lesionó Lance. Sí, porque. porque 316 pensó que con él. Dice. Hay un que en otro equipo con menos armas sería Elite Coincido. Sí, de acuerdo. Buena anotación esa yo también coincido 54 yards On the ground for him so far The good run got seven on first Here's second and three On second down here's Mitchell ¡Adiós! ¡Adiós, señores! ¡Adiós! ¡Ja, touchdown, 49. <risas> touchdown Ryan Mitchell, que es como Christian McCaffrey alex bajo cap 7 Dice Pero hagamos chonguitos Para que no se lo lleven la siguiente temporada Seguro despunta Ojalá hermano, ojalá que no No, yo creo que no, o sea No sé cuándo se le... Él llegó el 2020, 2023 Yo creo que todavía tiene opción de... Creo que son cuatro años, ¿no? Contrato de novato Yo creo que tiene un añito más y hay que renovarle a Bosa y Bosa va a querer y <ríe> se le tiene que pagar. <ríe> si es novato de la... si es novato, si es defensivo del año Bosa va... <ríe> tiene que ser el defensivo mejor pagado de la historia de la NFL. Dice podría ser mejor que Davante Adams. Ah, Ay si ya no sé. No sé, hermano, o sea, sí, creo que sí tiene el nivel No sé, Davante Adams Está en un mal equipo, pero Ay, me votó Me botó a Charbaris-Worth me a ¿A dónde, papá? Dark Sugar Dice Cooperacha para pagarle a Boza. Alex-Bajo-Cap7 Dice Pero solo vale y también el Aiyuk ¡Oy, oh, otra intercepción! ¡Sí! Cooperacha para pagarle a Boza. Yo creo que sí vamos a tener que cooperarnos. Porque va a querer lo que cuesta San Francisco. Sí, los dos. Y ahí yo hay que darle un mejor contrato. Yo estoy de acuerdo. Ahorita miren si, si Purdy resulta ser. Quien parece ser. Nos vamos a ahorrar un barote. En los próximos cuatro años en coreback. Gacho. Ahí está otra vez el <risa> ¡Touchdown! down! Esto ya es una paliza a los Raiders! touchdown the game and the and the Niners this Gold able to on the extra point. And the lead is now 24. F Contreras 316 Dice Ok con el ahorro de Perdi Pero a Lance hay que pagarle igual O pues lo es que yo, yo no, Tal vez no cortarle Ofrecerle un contrato de suplente Porque sería suplente Contreras, 316. Si lo quiere y si no pues lo cambiamos por alguien Dice, Y Bosa No va a salir barato Nada barato hermano Tiene que, Si es defensivo del año Podría ser el próximo año el mejor El defensivo mejor pagado en la historia de la liga neta Vamos, nos. Abrió Tomás, vamos, nos. Ahora sí que este salvador está lejos de la renta. Uh -huh. Los Riders serán blanqueados. Eso, eso, mi hermano, mira, casi ya aquí. Es una paliza. It's con esta defensa. agua señores. consuma tu mes, esto ya está. Hecho Así va a ser, así tiene que ser Alex-bajo cap 7 dice yo voto por un score con el número mágico Rennes, dice dicen que car será banca F. contreras 316 es lo que están diciendo que dice que lo van a banquear a Chicago, y Atlanta, que irónica es la vida. si eso eran los tres eran ganables deberíamos de ir invictos siete. jugando a este nivel Dices, hermano neta 49 a 7 a ver si puedo, no creo, pero... Lo voy a intentar. ¡Viva Fumble! ¡Corre! ¡Corre! Dice. ¡Corre! No sabe dónde podremos ver el juego de manera gratuita <risa> porque no estoy dispuesto a pagar Fox Premium. jajaja. <risa> <risa> no lo van a pasar. Yo tengo Dice. Game Pass. Esperemos que si se gane. I mean, look, para tener el 49 tendría que anotar yo que conversión, ¿no? 46 para luego intentar un gol de campo. A ver, Las vamos a Vamos a intentar la conversión, Ay, nomás para darle gusto acá al buen Alex Campo. Sí, en, en la página de 49ers México. Ahí métanse, hay un, hay un vato que ahí lo transmite desde su TV. Lo he visto en carretera ahí con él. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos Vamos a intentar la conversión Nomás porque este valedor lo pidió A ver si llegamos al 49 Ahí está Sí, un gol de campo más y lo logro hermano Muchas gracias por el dato. Francisco Escobedo, así se Fronteras llama. 316. Dice, Francisco Escobedo, y como habla después de los juegos, me llama por teléfono jajaja. Ja, Alex-Cap7. Dice, sí. Ahí está mi Alex. Sí, si logro un gol de campo más, logro el número mágico. Podría ser, no lo sé. Wounds, had several turnovers. You have to... Chido, y... no ¡Chido! pude haber interseitado. Ya están enojados, ya están peleando entre ellos. Mira. Tranquilo, tranquilo, brother. Vamos a los dos minutos. Just two remaining here, the fourth quarter of what has been a one-sided affair. So it's Raider football as we get you reset. They're looking at second down now as they search for a consolation score. Now a first carry fullback. No, no llegó, tercera y dos. Caballero 30. Dice. Hola a todos. Caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Llegas al festín aquí, Niner. Bien, sí. Ah, se te va a hacer Alex Cap. Se te va a hacer, creo. Vamos a ver, vamos a ver. No nos emocionemos todavía. Toma, perro. Venga, por ti. Nada más tres. Necesitamos tres. Dice: Estuviste a uno defensivo del pico 6 caballero 30 a, un, a un defensivo sí. sí el panadero con el pan el panadero con el pan <ríe> no más una ya, no más una yardita una yardita <risa> Dice Estos riders y sus fumbles jajaja Cazaputas 40 y 2.30 Dice Y lo más probable es que pase algo así Ojalá que sí hermano F. Contreras 316 Dice Como el ridículo que Mac Jones Que no intentó taclear la semana pasada Lo sentaron de nalga ¡Ay, <risa> todavía se aventó Purdy! ¡Bien! Ya tengo el gol de campo, señores. Ya está. Dice, Estoy viendo el salario de Bosa y ahorita con sus bonos está ganando más de 10 millones. Pss. No, se sí va a estar cañón ese Bosa, eh. Ahí está, hermano. Vamos a cumplir su capricho al buen Alex Cap con el número mágico. Vamos a esperar nada más a que. Se acabe el tiempo. Damos unos 3 segunditos. Dice. Está. Vamos por el gol de campo. Ahí está hermanito Ahí está para el buen Alex 49 señores ¿En qué momento se convirtió en paliza? Y es lo que dicen que puede pasar. Pues es que eso puede pasar, Alició hermano. Yo lo veo muy siete. probable. No, pues ahora sí. ¿Qué, qué te tomas? Pues ahí Pero está, hermano. Concedido. 366. Hubiera sido retomade, ¿no? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, 49. Ahí está, hermanos. Lo dejé. Me lo pidió el Alex y, y, y se lo cumplí. Alex-Cap7 Dice Un Wizcaito, un tequilita, una chelita. Que sea, si carna, lo que sea, carnal, lo que sea. Dice. Un ochito, un cebolita para celebrar. Ay, casi. Un ochito de bolita. <risas> Tú, pide. Tú pide. Mira, si ya eres miembro de, del canal 49, con eso tengo, hermano. Ya deja un super chat, es más, Alex. Deja, deja un gracias. En el video de mañana. Le das clic al corazoncito de gracias. Y con eso sabré que este agradeces esta esta, esta, <risa> esta capricho que te cumplí. 49, el número mágico. <risa> Miren, 219 yardas por tierra. Ahí nomás. 5 robo de balones. Ahí está, hermano. Ahí está, mi hermano. Ya está. Ahí está, ya, ya prometió el buen Alex Cap, eh. Contreras, Va a dejar un, un gracias en el video de mañana. <risa> Yo también te dejo un super Hace varias semanas que sí, no Sí, mis hermanos. Sí, acuérdense que los super tanks son, son en los en vivos y en los videos que subo. Ahí pueden dejar el gracias. Ahí el corazoncito y ahí, ahí, ahí lo de los chetos de bolita, Alex Cap. Carnales, ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Paliza a los Raiders. Lo vieron en Canal 49 aquí en YouTube, ¿no? En Twitch primero y en YouTube hoy sábado, y mañana va a ser así, se los garantizo lo, lo vieron en Canal 49 mis hermanos, les mando un abrazote Fe Contreras, Alex Cap, Dark Suga este, Antonio So Casaplutas, Caballero 30 eh, René Juan Pablo, todos los que anduvieron por aquí, mis hermanitos, de veras este, un abrazote feliz Dark año sí. a todos los Twitcheros, Feliz feliz año w -9. F. contreras 316 dice que tengan una feliz fiesta de if de año y partimos dándole a los forajidos de o. vamos o. A, vamos a empezar el año F. ganando señores despedimos 2022 dice, ganando vamos a empezarlo fallece. ganando sí, Rende. Bajo cap <risa> 7 dice <risa> saludos para todos los que estamos por acá feliz año señores dice feliz año Feliz años, amigo. feliz años. feliz año, Dice, este, que todo lo salud. bonito les pase el próximo año, que les vaya bien bonito, que tengan Dice, mucha salud, mucho dinero, feliz mucho sexo, años, y mucho exceso, Dice, <risa> cuídense hermanos, y vamos por ese año, Lombardi, feliz, Dice, año, feliz año, vamos por ese, 316. parece, y un anillo, sí, Dice, vamos por el y sexto. Vamos por el sexo Alex hermanos. Felicidades brothers, cuídense sí, mucho. Sí. Ahí estamos. Felicidades para todos. No se pierdan, canal 49, la plática post partido el domingo, el podcast, etcétera, etcétera. Feliz año a todos. Me despido. Cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.